Vamos a conectar con Vladimir Paula, que se encuentra en el municipio de Arenoso. Adelante. La provincia de Duarte, específicamente por el Bajo Yuna. En estos momentos estamos en el populoso sector, o, o el Callejón del Gusto, como se le conoce, en esta zona de Arenoso, prácticamente un sector que ha sido eh, colocado en eh, todas sus viviendas, estas viviendas que ustedes ven a lo largo están construidas prácticamente a la ribera del río Yuna. Y ya hemos visto cómo se mantiene el río, el caudal se encuentra, podemos decir, por lo normal, eh, a través del de día de hoy, producto de las aguas, que las lluvias que han estado aconteciendo por el territorio y en la zona, por la tormenta Isaías. pero este en este sector, o en este callejón, no fue construido el muro eh, de contención ya para evitar de que el río creciera. Vamos a ver qué nos dicen, porque hay un sentir de este barrio. No se sienten a gusto con las autoridades porque no se le construyó ese muro. Es así, es así, hermano. No no se ha construido nada todavía. Estamos en espera de gobierno que nos ayude ahí, porque cuando el río se bota, aquí hay mucha gente que da en su casa. Eh, el sector de los estudiantes que tuvimos hace un momento, ellos tienen su muro si sí, tienen su muro, para allá arriba tienen su muro aquí es que falta nada más de a la gente y que hagan el muro si el, el río crece entonces no es barato, tengamos que salir de aquí todo el mundo ¿sienten ustedes temor de esto? claro que sí, tengamos mucho temor de que este río se bote ahora mismo bueno señores, ahí está uno de los residentes vamos a ver la gente de este barrio de este sector, del gusto, como le conocen ¿sienten temor ustedes de que en las próximas horas el río Yuna pueda seguir creciendo? No, no, no vamos a hacer aquí a todos ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Por qué no está ese muro? Bueno, porque ellos, ellos hicieron el muro para allá arriba, dejaron lo, el hoyo por acá, para que cuando el río salga por ahí, todo, todo, toda esa casa se la arranca y se la lleva. ¿En, otro, una en, otras, ocasión, ¿En otras ocasiones ha subido hasta ha aquí? Ha salido, ha brincado ah. por ahí en otras ocasiones. Oh, sí. Dios! Brinca por ahí, por esa galería, ha brincado el muro en otras ocasiones. Wow. Y ellos lo saben. Y, y se robaron el dinero de ese muro ¿En las próximas horas podría crecer el río mucho más? Eh, el río crece Si esa, si esa tormenta viene por aquí, mañana el río Aquí no hay gente mañana por la mañana Tiene que todo el mundo salirse de aquí Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra gente de aquí, de este sector El Callejón del Gusto eh, Vamos a ver con el señor por aquí también eh, El nombre es suyo, hermano Estamos en vivo en estos momentos Valentín, estamos en vivo para Telenor Temor, sienten ustedes de que el río Crezca, de que suba ¿Y, verdad? ¿Y ustedes pueden ser inundados? Claro, estamos, estamos alegres porque hace ya varios años no, no se vota y, y esperamos que nos se votara. Pero ¿Tiene, no tienen muro ustedes. No, no tenemos muro, eso es lo que no hace falta. Bueno, claro. Ah, la distinción bueno. de, de, de, de, de toda esta casa, o sea, eh, debaratarle de y hacer otro pueblo nuevo por ahí, muy, muy, bien, muy por bien. esa ribera. Muy, much, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando. Vamos a adentrarnos un poquito más en este Callejón del Gusto, estamos en vivo, cobertura total, seguimiento constante a los efectos que pueda causar en esta zona vulnerable de la provincia de Duarte, los efectos que pueda causar la tormenta Isaías. ¿Cómo está usted, varón? Estamos en vivo en estos momentos para Telenor. ¿Sienten ustedes temor de que el río pueda crecer e impacte a ustedes porque no hay un muro? No es por eso mismo que el río puede crecer porque no tengamos muro no, no tengamos doliente aquí. ¿Y qué pasó con ustedes? Porque en otros sectores, como el barrio de los estudiantes, se le construyó el muro. Aquí parece que, que se volvió una cosa y que había ingeniero, el ingeniero volvió a bueno, bueno. Estamos haciendo doliente. Ojalá y que le puedan cumplir entonces. Vamos a conversar con esta señora también aquí en este callejón del gusto en Arenoso. Eh, en las próximas horas se prevé de que el río podría crecer, producto de todas las lluvias, el agua que ha caído, pero ustedes no tienen ese muro. ¿Qué ha pasado? Ah, porque los ingenieros cogieron todo y... Póngase de lo la mascarilla, póngase la mascarilla, vamos a protegernos, recuerde que estamos luchando porque contra la pandemia. De ese muro nos dejaron aquí todo esto y si vaya ese río se bota, tener que todos estos borrijitos que nosotros aquí vamos a quedar en la calle porque nomás hicieron lo que ellos le dieron la gana para allá arriba bueno este es el sentir entonces de la gente que habita en este sector vamos a ver si podemos Riley, hacer una toma y que se pueda observar el río eh, si podemos ver una parte donde el río no hay muro porque ese es un sentir de la gente que vive en este sector en este callejón del gusto un sector muy populoso aquí en este municipio de arenoso mírenlo aquí que prácticamente lo que le hace el muro al río son las viviendas que están eh, están ya situadas a la ribera del mismo vemos en estos momentos una panorámica una imagen de cómo se encuentra en estos momentos el río yuna y nosotros en esta cobertura total en este actual momento estamos desde el barrio de el callejón de justo ahí está mírenlo ahí eso es lo que podemos observar en estos momentos cobertura total ojalá como tal y como ustedes pueden observar en todas esta en, en esta parte que está aquí en esta parte por donde yo voy caminando no hay muros no hay muros a todo lo largo mírenlo ahí contrario al sector ya al barrio de los estudiantes donde sí ellos cuentan con un muro veíamos y observábamos la denuncia formulada por los residentes en esta zona, clamándole a las autoridades que por favor le construyan ese muro. Cobertura total, seguimiento constante a lo que pueda ocurrir a los efectos de la tormenta Isaías para Telenor desde el Bajo Yuna, municipio de Arenoso, en la provincia de Duarte. En Cámara del Riley es todo por el momento. Regreso con ustedes.